Hola, hola, buenas a todos, aquí estamos comentando a Taberna Y hoy volvemos a Total War Troya, el DLC de mitos con Agamenón. Vamos a estrenar nuestro grifo menor, lo hemos reclutado en el anterior capítulo Y nos defendemos en Corinto contra los Beocios Efectivamente Más o menos viendo cómo está la cosa eh, Teniendo en cuenta sus armaduras y demás eh, yo creo que somos capaces, gracias al grifo, de pasar bastante, bastante, bastante por encima de ellos con nuestros proyectiles y nuestros héroes. Así que, porque él es nivel 2, nuestro camino es nivel 10, que esto mete unas toñas de cuidado. Así que, vamos a por ellos. Uff, vale, no, esto es la otra Mola cómo se ha quedado el, el mensaje de otra eh. Me gusta, me gusta. ¿A ti iba a decir, a campo abierto o, o peleamos y ya está No, no, vale, pues nada, aquí vamos a hacer la de siempre Él yo supongo que se dividirá O dividirá el ejército, entonces vamos a enfocarnos En un, solo en un lado y, y luego limpiamos el resto Como siempre, un clásico De la defensa de Micenas. Choque Choque y limpieza que vimos hace unos cuantos capítulos Así que Vale, vamos a por ello Ganitas de estrenar el grifo, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que a partir de aquí El, el nacimiento del grifo Va a ser un punto de inflexión En, en esta guerra Y con, gracias al grifo vamos a tirar Bueno, vamos a romper Moldes Venga Carga que queremos luchar Hijo mío Bueno, veremos Uh, listo Vámonos Vale, vale, vale, vale, vale. Los vale, Dimascos vale, vale, vale. son cazadores legendarios que luchan contra los grifos para arrebatarles el preciado oro que esconden en sus nidos. Gracias a su rapidez y agilidad, acechan a su presa ocultos y atravesando hasta los terrenos más difíciles con facilidad. Si un gran comandante logra unirlos con sus antiguos enemigos, los arimaspos y los grifos juntos serán una fuerza para atender emboscadas que no se debería tomar a la ligera. Vale. Ok, nosotros vamos a colapsar. Yo creo que... Aquí tiene mucho mucho choque. Creo que prefiero encargarme del héroe y emboscarle todo esto que no... Que no otras opciones. Así que... Vamos a juntarnos por aquí. Vale, bien apelotonados Vale, el grupo aquí Otro aquí detrás Vale, este es el 3 ¿Salimos todos por aquí? Sí, vale Sin preocupaciones ¿Más, más anchos Vale, perfecto, más anchos Maravilloso ¿Puede formar aquí? ¿Y quién puede estar en vanguardia? Ah, esta gente Vale, pues nada Uy, oh, vuela, precioso vale vale ese vuelo esa velocidad de movimiento ahí rápida certera vale en cuanto podamos empezamos a disparar El a esta gente ha detectado tus unidades ocultas. vale lo mantemos por ahí volando eso es Vale, el grupo 1 De cara a Menón también Aquí, nuestro héroe Aquí Vale, y va a esperar Yo voy a hacer tiempo Vale, voy a chocar aquí Maravilloso, maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso, maravilloso Vale, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vale, más daños, perfecto, vale Grupo 5, todos aquí Vale, grupo 4 Vamos a girarnos, ¿nos podemos girar? No, vamos a derivar el grupo 1 Vale, el 2 y el 3 aquí Vale, vamos a cargar en combate ya por ellos Perfecto, perfecto, Me vale, vamos a derivar esto a aquí Perfecto, el grifo como podrá a ellos Cuerpo a cuerpo, no, los ha desmoralizado En una carga, tú Maravilloso, maravilloso, vale Vale, perfecto Ok, rotamos por aquí La vale, defensa cuerpo a cuerpo la victoria está al Uloh, ¿En serio? De la mano. Ah bueno, porque Les hemos reventado muy fuerte Vale, vale vamos a derivar nuestro grupo 4 ya hacia acá. <ríe> y en cuanto matemos a su héroe, vale, vamos a llevar nosotros a nosotros esta gente para adentro. Vale, vale, ¿qué tal va nuestro grifo? Perfecto. Vale, el grifo es una máquina, pero una máquina. Que destroza además, <ríe> mete una cantidad de presión bárbara al resto de tropas. Vale, podemos vale vamos a venir con este aquí y vamos a recoger ¿Han unido ya el combate? No, así que vamos a meter aquí. Vale, perfecto. Con Agamenón vamos a recoger estas unidades y les vamos a meter el buffo de velocidad de movimiento. Vale, y ya nos movemos para allá. Vale, perfecto. Uy, ¿por qué no? ¿El, el, el grifo puede con esta gente, sí o no? Sí. Sin vale, pero bueno, lo he esperado. Nada, vamos a irnos ya hacia allá. Vale, vale, vale, vale, vale. La verdad es que estos de espadas deberían ser capaces de barrerse muy fácilmente al resto de unidades. Así que, sin problema. Vale, continuamos la formación. Vamos a ir subiendo por aquí. Mmm. -hmm. Vale, bueno, nos hemos quitado en medio el héroe. nada estos ya huyen totalmente. Sí, estos ya huyen totalmente. Vale, pues nada. Vamos a acabar haciendo aquí una carga. Estos huyen, ya se marchan. Vamos a hacerle unas bajas aquí. Y ya está, me da igual que sobrevivan un poquito. El amigo está capturando tu punto de victoria. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Vale. Veloci Uf, velocidad. Eh, vale, vale, vale. Grupo 5, a ver. Un poquito de, por favor. ¿Podemos o no podemos? ¿Cómo van las espadas? Vale, maravilloso. Ah, es que el grifo mete una barbaridad Esto es una locura Vale, buenas descargas mm, Tenemos la posibilidad De que nos flanqueen aquí muy fuertemente Vale, vamos subiendo Esto está bien Vale, avanzamos Vamos a chocar de cara con esta gente Grupo 1 Aquí sin duda, esta gente con las mazas, vamos a venir a hacer que carguen hasta aquí. El grifo debería estar... ¿Dónde estamos? Vale, el grifo me lo llevo para allá. De hecho, las espadas también. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Cuidado, eh. Cuidado. Oh, oh, oh. Vale, defensa cuerpo a cuerpo. El líder de los hombres. Vale, nada, no, esto es un destrozón toda regla. Venga ese grifo volando ahí. Vale. Vale, no, este señor no tiene... no. Perfecto el grifo. Pero perfecto. Mira, viene la carga que va a meter ahí. ¡Bum! Y sin moral. Uf, nah. Menudo destrozo. Vale, velocidad, daño por poder de penetración. Es que bufado uh, hasta el grifo, tú. Nada, menudo destrozo. Buena carga, eso es. Vale, aquí en este costado las espadas, ¿cómo vamos llegando? Bueno, bueno, está bien, está bien. Aristía, venga, dale, ahí, claro que sí, rey. Nada, nada, seguimos, seguimos, seguimos. Aquí... Muerte, caos y destrucción. Vale, ¿qué tenemos? Defensa cuerpo a cuerpo, moral, vale, velocidad, uf, claro. Me apunto a todas. Dale, dale, dale, dale. Sin cuartel, falta pastilla. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Venga, continuad. Me voy a tener que traer hasta el grifo tú. Ay, ay, perfecto, perfecto, perfecto. Caen todos, me encanta. Perseguimos. Este que es daño cuerpo a cuerpo, que está bien. Venga, que no escape nadie. Vamos, hombre. El grifo, ¿cómo va? Lo traigo para acá. Para allí, para lo que queda. Eh, continuad. Venga, hombre. Ah, falta de rabia. Bueno. ¿Y las espadas dónde están? ¿Por dónde andan? Bueno, aquí en medio. ¿El grifo dónde va? El grifo lo quiero aquí. A ver, a toda pastilla. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Venga, esa velocidad. ¡Dios! ¡Qué. Uh, ¡Buen bufo, eh! Con el otro también Dale, ahí que se acumulan Uno encima del otro No, uh, pero ahora que habéis yo hasta aquí No os deis la vuelta, hijos ¿Quién queda? ¿En serio me han hecho esto? Dios, qué feo me ha parecido eso O sea, son tres que hay pululando por ahí Buah Tremenda liada, ¿eh? Porque literalmente son tres que hay pululando por ahí. Vale, y esa unidad, o el, el core de esa unidad ya ha huido. Así que me voy y ya está. Pues nada, no, finalizamos y listo. Victoriosos hemos limpiado las unidades que hemos podido. Ya está. 300 pérdidas nosotros. 28 en la guarnición. 100 bajas del grifo. Y ahí vamos sumando ya experiencia, ¿eh? Poquito a poquito. Muy bien. Nos hemos quitado. Todo lo tocho de su ejército prácticamente Nos hemos quitado el carro y demás Yo creo que vamos a ir A asediar La ciudad de los Beocios y ya está Me Cueste lo que cueste A ver No, no es tanto, vamos a coger moral Que es importante y no ya está Vale, no te vas a escapar ¿eh? Ese ejército lo voy a perseguir y lo voy a Reventar a Haber pensado antes, hijo Vale, movimientos. Tampoco nada importante. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, París. Qué peligro tiene este ejército de París aquí, eh. Vale, hay que hacerse fuertes. Favor divino. Acumula 250 de favor con cualquier dios. Unidad de mitológica. Uh, la liberación con éxito. Epeo. Mmm ves Egion, Aroe, todas estas regiones son susceptibles de que me las lleve y nos las quedemos en nuestro poder pero claro a qué precio o en qué momento Aziz es que debería bajar y reventarlos pero tenemos muchas más cosas que hacer por aquí antes podemos viajar hasta Stegina, vale a ver, cómo nos vamos a movilizar O cómo nos vamos a gestionar Cómo vamos a gestionar esto Vale Vamos a movernos a Epidauro, seguro Vamos a establecer aquí una pequeña Un pequeño grupo Defensivo Al menos vamos a reclutar Más unidades Uf. A ver ¿Qué cosas podemos construir y mejorar por aquí? Vale, en Epidauro nada. Micenas tampoco. Corinto. Claro, es que estamos mejorando ahora. Stinphalo. Construir el estante por 68 de oro. Esa mecánica es de las nuevas, ¿eh? Que podamos construir el estante. Vale, vamos a limpiar este ejército de aquí. Maravilloso. Simulamos. Y a otra cosa. Vale. Nada, Agamenón ya ha vuelto al combate. Con Agamenón lo tenemos todo más que listo. Vale, curamos tropas y para adelante. Maravilloso. Vale, el señor de los aqueos. ¿Qué más? Las cargas, Devoción de Ares, Infantería con escudo, Llamada Unión. ¿Qué estábamos mejorando con este señor? Sete sangre. Esto es rabia fuera de combate pasiva. Uf. Mantenimiento o mejora de asedios. Vale, vamos a meter mejoras de asedios y vamos a liarnos a saltar. Vale, me gusta. Ahora, además, vamos a reventar este ejército. No, no te marches. Te marchaste. Uf. Como venga, Paris nos va a hinchar. Vale. Paris es un problema. Ahora bien, profecía de condenación aquí. Bueno, espérate. Espérate, espérate. Antes de hacer más movimientos, ¿con quién hemos subido? 256. Moral con hacha y espada. Creo que vamos a mejorar Ares Es que la pregaria de Zeus no está nada mal Unidades con escudo Corinto No, aquí no tenemos nadie Vale Estas son tropas aliadas Así que Uh uh, uh, uh. Podemos subirle de nivel a este señor. Vale. Veteranía de instrucción. Me gusta. Me lo quedo. Además. Uy, hay que recuperar aquí un poquito de, de tropas, ¿eh? Que estamos faltos de vida y de salud. Eh... Sacerdotes de la Hidra. Luchadores centauros. No, no me acaban, ¿eh? Es que como tengo las mejoras de... Estoy falto de bronce, eh. de hecho ya, ya genero menos 12. Vale. Vale, vamos a meter a escaramuzadores. Que al fin y al cabo estos tienen el daño por penetración bastante fuerte y me gusta. El hecho de que seamos capaces de montar línea y aguantemos está muy bien. Tebas está ahí. Tebas es un buen bastión. Nos aguantará. Vale, vamos a meter aquí la profecía de condenación. Éxito. Vale, ni tan mal. Vale. Ya, en Tirinto... No, no podemos hacer el ritual de exaltación en Micenas tampoco. Y en Epidauro tampoco. Uf, ¿por qué nos pasan estas cosas? Vale, ok, nos movilizamos. Vamos a bajar a esta señora al mar y vamos a molestar mucho a París. ¿Podemos? No, por alguna razón que desconocemos. Ritual de predicción. Vale, pues mira, vamos a meter aquí un ritual de predicción y vamos contaminando el ambiente. 10 para Zeus. Perfecto, línea de campaña, éxito. Vale, no ha subido de nivel. ¿O oh, sí? Asentamientos enemigos... Vale, vamos a poner este. Me gusta. Vale, ¿qué otro movimiento tenemos aquí? De nuestro agente... Llevarlo hacia el norte para ir debilitando estas... Zonas. Me gusta. 55%. Por Murmullos de sedición. A ver qué tal funciona. A ver si nos podemos quedar con algún territorio de estos. O si eso... Si es el caso En algún futuro Intercambiarlo Éxito Maravilloso Nivel 7 ya Para nuestro Envenenador Profesional 10 de daño La guarnición enemiga Vamos a hacerle daño A la guarnición Me gusta mucho Vale Perfecto Región Ciudad la nivel 3 ¿eh? Ahí hay que tener cuidado Vale Ok, pues nada, no podemos hacer más movimientos. ¿Qué nos queda? Nos queda alguna cosilla. Troque finalizado. Pilos. Vale, no. A ver si podemos hacer un acorde de troque. ¿Nos puedes pasar bronce? No, aquí todo el mundo quiere bronce a muerte. A ver. Mm -hmm. A vasallar. En algún momento podrán ser vasallos nuestros, ¿eh? A ver, los Beocios pueden ser. ¿Dónde están? No creo. De hecho, no recuerdo ni de qué facción son aquí los Beocios. A ver, Diplomacia Rápida. Tratada de paz y vasallaje. No. No podemos ni hacer que funcione. De hecho, está en menos uno esto. Lo siento, pero no hay aquí nada que rascar out. Agresivo, estratega, servil No, no, no, no podemos empezar más guerras No podemos empezar más guerras Uy, un informante Vale, bueno Uf, es que hay que ver el mapa bien Y ver cómo ubicarse Y cómo cómo juntarse A ver, Aziz, esta gente No los podemos avasallar Vale, bueno, nada Ok, vamos a saltar las negociaciones Aunque estemos en negativo de De, de bronce Ya generaremos más tarde, no pasa nada Miedo me da paris Pero bueno Vale, perfecto Ok, siguiente Siguiente turno A ver qué ocurre, qué pasa A dónde nos lleva el futuro De momento estamos bien colocados Vamos a picar un poquito de aquí, de allí Te vas me preocupa O sea, porque es que es una guerra tonta Contra los peocios Que si nos la podemos quitar de encima mejor Pero luego tenemos que defendernos de toda la gente de Troya Que está viniendo aquí a nuestra casa Eginal, la verdad es que es un bastión que si se puede controlar... Nos da un montón porque es la llegada de todas estas tropas hasta aquí. Hasta nuestras costas. Y sería un primer bastión que poniendo una buena defensa... Nos ahorraríamos bastante trabajo. Pilos, venga, movilizarse. Hacéis trecen. ¿Me está asediando trecen? Ah, no. buscadas. Vale. ¿Qué es? No se le puede... Me da mucha rabia, ¿eh? es como que al ejército de París no se le puede tocar, por alguna razón. Vale, en Fall se puede construir de nuevo, maravilloso. ¿Mil ¿Militarmente queremos construir algo? No. Pues nada, vamos a tirar de, de recursos... y flechero. Y ya está. Vale, nivel 3. Perfecto. Podemos meter también el campamento de leñadores. Genial. Vale, y nos vamos a movilizar hasta aquí. Hasta Gion. Porque además están apretando mucho. Sí, sí. Nos vamos a movilizar hasta allá. con de sedición otra vez. Éxito. Perfecto. Estamos ahí apretando a tope. Héctor de Troya ha atacado a Argus. Pues es que tú, ¿qué haces aquí, hijo mío? ¿Sabes? Están cruzando... La gente está cruzando el mar a muerte. Y, y yo aquí medio aislado de... Bueno... A ver cómo nos defendemos, ¿sabes? Cada uno juega su batalla, ¿no? A ver, esta gente viene contra nosotros. Vamos a defender a Megara. Venga, venga, de espanto. Me parece bien. Uf, tienen, tienen unidades pesadas, ¿eh? Precio de batalla. buena arma de proyectil especial. Uf, tenemos el grifo, pero es que no tenemos manera de contestar esto, ¿eh? Pero no hay manera de contestar esto ni de milagro. Y ir hacia el norte con Agamenón me parece un suicidio. Vamos a amenazar a Egina. Vale, vamos a recular hasta Corinto. Vamos a reclutar aquí tropas de apoyo. exactos, escaramuzadores. Para poder tener esa penetración de armadura que nos hace falta para reventarlo todo. Cuatro, perfecto. Vamos a tener ahora el trigo negativo. Pero bueno. Entonces, ahora en cuanto a repetir, tenemos estos cuatro. ¿eh? Vale, la gente nos ha movido. ¿Quién? Usted. Vale, Egina va a fallar. Arenga de espanto. Éxito. Vale. Héroe guarnicionado sin mover. Euridimonte. Aquí no podemos reclutar. No. Proyectiles. No, no, no, no. Y claro, el consumo de bronce nos viene fatal. No. Lo siguiente. Vale, pues nada, vamos a meter lanceros jóvenes Que al menos tengamos un grupo más o menos decente Vale, cuatro me parece bien Para poder cargar por un lateral Puntas de habilidad sin asignar a quien merope Uh, ah, vale, que ha subido a nivel Y es que no sé si meter a esta mujer No, no, no, porque ya tiene arena de espanto Vale, vamos a... Vale, vamos a meter consejo inesperado y luego veremos cómo escalamos por aquí entre los beneficios de los dioses. Vale, perfecto. Ok, con este turno nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Los movimientos ya están hechos. Vale, perfecto. Pues pasamos y listo. Veremos cómo se nos queda. Una vez tengamos eso finalizado. Vale, sí, no, Argos está comiendo ya por la zona noroeste. Y nosotros vamos a ver si podemos a, atacar aquí y al menos conseguir una de las ciudades. Conseguir nuestra parte del botín, que ya me parecerá suficiente. París de Troya se mueve más o menos por nuestras costas. Vale. Metimna, mucha gente por ahí, por el norte. Cariosfilis. uy Vale, bueno, Trinito aguantado Ojo, ojo, ojo, ojo Alcimedonte viene a atacarnos A nuestro ejército de anfimaco Para tratar de defenderse Son butinuna de pesadas Mucha gente de poca de poca armadura Lateros jóvenes y honderos y, y ya está Famoso, o sea, bueno Este tiene el, el de armadura media Vale, bueno, en principio palmamos fuertemente. No vamos a huir, porque no vamos a huir. Pero teniendo proyectiles de penetración y todo esto con Zeus, no sé cómo puede ser, porque además nuestro héroe, este precisamente, Anfimaco, si no me equivoco, este es duelista. Sí, sí, este es el nuestro duelista ahí a muerte. Vale, pues no sé. Veremos cómo queda la cosa. Lo vamos a aparcar aquí. Y en el próximo capítulo veremos qué tal. Porque además estamos fuertes de moral. Bastante fuertes de moral. Bueno, lo dicho. Veremos cómo enfrentamos este combate, esta batalla. Porque además puede ser la puerta a entrar a la ciudadela y llevar nuestra pequeña ciudad ahí al noroeste. Así que lo dicho. Lo de siempre. Seguidnos en Twitter los dos, tanto a Kuiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo.